Oye amigos, hay que ser bien carerraja para exigir respeto, eh, todo descompensado, todo enojado, gritando, exigir respeto, cuando la persona que lo exige le ha faltado el respeto a muchas personas. Cuando le dijo socia a una persona que le preguntó algo, cuando cada vez que una periodista le ha preguntado cosas, este de forma irónica las ningunea, cuando anda con el, con el cierre abajo, cuando llega la moneda con la con la camisa abajo, recién poniéndose el abrigo, todo sucio. Cuando dice que va más rápido que el pueblo, es decir, trata como tontos a la gente del rechazo. Y así, pues, un montón de cosas más. Boric ha sido falto de respeto muchas veces y lo sigue haciendo. Todavía sigue diciendo que, que a pesar de que la prueba perdió, hay un mandato. Cuando nosotros dejamos en claro que no queremos una nueva constitución, y él ha sido falto respeto con todos, en el, incluso en los debates fue falto respeto con los otros candidatos. Que venga a pedir respeto a una persona que no se lo ha ganado, no, no a pedir, a exigir. Que venga a exigir respeto a una persona que no solamente no se lo ha ganado, porque el respeto se gana, no se exige, los liderazgos nacen, no se hacen, sino que además exigirlo cuando él nunca en su vida ha sido respetuoso, me parece de un cararrajismo ya a nivel épico y lo que pasó hoy día lo que pasó hoy día demuestra la verdadera personalidad que muchos ya conocíamos un tipo eh, egocéntrico inmaduro taimado descompensado con muy poca tolerancia a la frustración con muy poco manejo de emociones y que ante un simple intercambio de palabras mostró su verdadera cara. Yo no te respeto.